Preguntas para la señora vicepresidenta del Gobierno, pregunta doña María Pilar Garrido, tiene la palabra su señoría, guarden silencio, señorías, por favor. Gracias, eh, presidente. Eh, señora vicepresidenta, ¿qué contenidos constitucionales piensa el Gobierno que se deben cambiar, cambiar a través de la reforma constitucional partido, pactada con el Partido Socialista para afrontar, entre otras cuestiones, el encaje de las naciones en nuestro Estado? Muchas gracias, senadora Garrido. Señora vicepresidenta. Muchas gracias, señor presidente. Señora Garrido, me interpeló por este asunto en febrero de este año y la posición del Gobierno no ha cambiado. Pero permítame decirle que creo que la suya sí, porque a resultas de esa interpelación usted registró una moción donde literalmente instaba al Gobierno y a las Cortes Generales a abrir un debate democrático, transparente y participado para acometer una reforma constitucional. Y ahora que ese debate transparente y abierto se produce en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Evaluación y Modernización del Estado Autonómico, ustedes son los que han decidido no participar en él. Por tanto, señora Garrido, quien les entienda, que les vote. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Senadora Garrido. Eh, señora vicepresidenta, me va a permitir, pero de ustedes lecciones las justas y me explico y me explico llevan ustedes eh, muchos años eh, no protegiendo la Constitución, les ha interesado muy, muy poco la buena salud de nuestra Constitución. Eh, no han intentado por ninguno de los medios adaptar la Constitución a la realidad social. Siempre han hecho y llevan muchos años haciendo una lectura sesgada, partidista de la Constitución, una interpretación que va contra la esencia de la propia Constitución. Y se lo voy a explicar. España es, ante todo, un Estado social. ¿Qué significa? Significa que el primer objetivo del Estado es garantizar a la ciudadanía la calidad de vida y no proteger, como han hecho ustedes, eh, a los poderes económicos, a las élites económicas, a través de la reforma del artículo 135. ¿Sabe qué supuso la reforma del artículo 35? Supuso poner por delante del bienestar de los españoles y de las españolas, de su salud, de la educación de sus hijos y de sus hijas, de las pensiones de nuestros mayores, los intereses económicos de los bancos, de esos bancos que nos deben 40.000 millones. Bien, eh, reforma constitucional. Reforma constitucional y estado de excepcionalidad son totalmente incompatibles. Es decir, ustedes mercadean también con la Constitución y también con la reforma constitucional. Ahora han pactado con el Partido Socialista para sacar adelante ese artículo 155. Se, eh, señora vicepresidenta, con un estado de excepcionalidad, que al final es lo que es el artículo 155, no se puede debatir. Eso es una broma. Y, mire, si, hablemos, si hablamos de otro tema, si hablamos de, de reforma y de cuestión constitucional y de, y de ordenación eh, territorial, tengo que decirle que todavía parece increíble que ustedes no reconozcan que España es un Estado plurinacional y que hay cuestiones que hay que abordar. Mire, eh, lo que tienen que hacer es proteger, proteger un poco más la Constitución y dejar de llamarse y de autoproclamarse como constitucionalistas. ¿Saben quiénes son constitucionalistas. ¿Qué es ser constitucionalista? Constitucionalista es proteger la Constitución. Y esto significa defender los derechos sociales como el derecho a la vivienda. Eso significa garantizar la independencia judicial y no permitir que en España haya estados eh, tribunales que son excepcionales y han convertido a la audiencia nacional en un estado y en un tribunal de excepción. Eso significa significa, significa proteger la Constitución, Significa ofrecer un modelo territorial, un modelo territorial. Vaya que catalanes, termino. Que catalanes, vascos, madrileños y murcianos quieran compartir. Así se construye país y así se hace constitución. Muchas gracias, senadora Garrido. Señora vicepresidenta. Muchas gracias, señor presidente. Señora Garrido, yo procuro no dar lecciones a nadie, pero permítanme que a la vista de cómo el señor Iglesias arregla los encajes territoriales de su partido no nos tomemos al pie de la letra sus recomendaciones. Señora Garrido, yo creo que Podemos nunca ha tenido una propuesta de reforma constitucional para este país. Lo que tiene Podemos es un proyecto abrasivo para el conjunto de las instituciones y se han sumado ustedes a cualquier juerga. Primero fue la crisis económica y ahora los problemas territoriales con tal de debilitar las instituciones españolas. ¿Y sabe lo que les ha pasado? Que lo primero que se ha abrasado es Podemos. Porque el podemismo hoy es un resumen, es la fusión de populismo y nacionalismo excluyente. Esos son lo que son ustedes. Por tanto, no creo que puedan dar muchas lecciones de constitucionalismo porque, mire, habla usted de Estado social y Estado social es fundamentalmente igualdad. Y defender un referéndum de autodeterminación para la independencia, eso no es igualitario. Eso es lo más reaccionario y lo más contrario a la igualdad. En segundo lugar, Constituciones, democracia y separación de poderes. Y frente a los que se manifiestan ante los tribunales superiores de justicia, no piensen ustedes que todos los demás consideramos que puede vulnerarse como ustedes lo hacen la independencia judicial. El problema que tienen ustedes es que no tienen un proyecto para España. Nunca lo han tenido. España es una nación de ciudadanos libres e iguales. Y España no funciona como Podemos y sus confluencias. De hecho, quien ya menos funciona como Podemos y sus confluencias es Podemos y sus confluencias. Y a las pruebas de hoy me remito. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, señora vicepresidenta.